Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza crecer con Paloma Hornos. Para el etólogo Mark Bekoff, los animales no son propiedades ni cosas, son organismos vivientes que merecen nuestra compasión, nuestro respeto, amistad y apoyo. Olvidamos que compartimos este mundo con otros seres que también tienen necesidades y nos acompañan en nuestra cotidianidad, nuestras mascotas, a quienes a veces consideramos seres inferiores cuando la realidad es que tienen mucho que enseñarnos. De hecho, los animales no tienen la capacidad de odiar y se supone que los humanos somos mejores que ellos. Hoy en Crecer queremos entender mejor a nuestros animales de compañía hasta el punto de llegar a hacer equipo con ellos. Y para ello, contamos con tres invitados que nos van a acompañar en este viaje. Laia Salvador, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de, de contar contigo para que nos hables de gatos. Porque Laia Salvador es educadora canina y experta en conducta felina. L Eso es Laya, cuéntanos un poquito, aunque luego nos vas a hablar bastante sobre gatos, ¿qué aporta un gato como mascota? Bueno, la verdad es que son los eternos incomprendidos y prácticamente eh, eh, la mayoría de la gente tiene a los gatos porque le encantan los animales o porque no tiene tiempo para tener un perro muchas veces y están los pobres oh, olvidados en casa como un mueble. <ríe> Y en verdad un gato es una, es un compañero de vida maravilloso, no sabes la cantidad de, de, pues de compañía y de actividades que se pueden hacer con un gato. Donde hay un gato siempre o muchas veces ronda un perro y en este caso el perro viene acompañado de Carlos Carrasco. Muy buenos días Carlos, ¿cómo estás? Buenos días a todos, ¿qué tal? Carlos Carrasco es educador canino. Carlos, muchas personas sostienen que los perros son mejores que las personas hasta ese punto. Bueno, son diferentes. Eh, es una visión muy romántica y se oye muchas veces, ¿no? Mm. Los perros son mejor que las personas. Bueno, son diferentes. Tienen, desde luego tienen muchas cosas mejor que nosotros, eso desde luego, pero bueno, una cosa son los perros y otra cosa las personas. Eh, sí. o sea, además, de hecho, esa es un poco tu cruzada incluso, no la no humanización de, de los perros, pero de eso nos vas a hablar dentro de un momento. Y por último, se une a nosotros esta mañana Laura Vidal para acompañarnos en ese durísimo proceso de despedirnos de nuestra mascota. Bienvenida, Laura. Además, estoy especialmente feliz porque te tengo en el estudio, que últimamente me está costando que me acompañe en el estudio porque nos hemos acostumbrado a internet. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Paloma. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí y bueno, para mí también es un placer poder verte. Laura Vidal es técnico en veterinaria y especialista en gestión del duelo animal Laura, cuéntanos, ¿hasta qué punto está socialmente aceptado el duelo por nuestra mascota? Pues muy poco aceptado, vamos a decir Ya partiendo de que no tenemos una cultura de duelo en general Cierto. A eso se, duele, se suman, eh, vamos a decir, duelos secundarios no? Duelos que parecen menos importantes y el duelo animal es uno de ellos La persona sufre mucho pero la comprensión que va a tener de su entorno va a ser más bien poca. Porque además muchos son compañeros de vida. Sí, sí, es que al final eh, lo que importa del animal es la relación que nosotros tenemos mm. con él. Todo lo que nos aporta y ese vínculo tan especial es lo que van a marcar la dureza del duelo. Soy Paloma Hornos y le doy a usted que nos escucha mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a acercarnos al mundo animal guiados por nuestras mascotas. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Hoy en día, una de cada dos familias convive con una mascota. Según el estudio de mascotas realizado en el año 2021 por Veterindustria, en colaboración con la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, el perro sigue siendo el preferido. Una de cada tres familias tiene un perro y la media de perros por hogar es más de uno, casi casi son dos. En el caso de los gatos, las familias con gatos son una de cada cinco. Carlos Carrasco y Laia Salvador son educador canino y experta en conducta felina respectivamente y juntos desarrollan el proyecto internacional 2 Adiestramiento, cuya misión es mejorar la relación entre los humanos y las mascotas. También colaboran con el dominical Yumiuki en Mediaset España. Os lanzo la, la pregunta y me contesta quien, quien le apetezca. Decido tener un animal de compañía ¿Qué hago? ¿Escojo un perro o escojo un gato? Y yo la lanzo a los dos porque cada uno me vais a dar vuestra visión Bueno, la, la, la, primera, la primera pregunta sería Y aquí rompemos todo el romanticismo ¿Para qué quieres tener un animal de compañía? Ah, qué bueno Muchas, sí, veces, muchas veces porque nuestro, nuestros hijos nos dicen ¡Ay, queremos un perrito! ¡Ay, queremos un gatito! Y nosotros decimos, madre de Dios, otra cosa más de la que preocuparme. Pero por forzar, no por, forz... a ver, por presión de la familia, nos encontramos con una mascota. Eso no funciona muy bien, ¿verdad? No, no a ver, el, el, el tema es que eh, incorporar un animal, un perro, un gato a la familia supone una grandísima responsabilidad. Entonces, yo entiendo que los niños están como locos por tener animales. Yo también he sido niño, yo he tenido todo tipo de animales en mi casa, parecía un zoo, eh, pero la realidad es que quien se va a responsabilizar del animal son los padres. Eh, muchísimas veces vamos a hacer visitas eh, a, a clientes que nos contactan porque sus perros tienen problemas de comportamiento o sus gatos y nos cuentan la misma historia. Todos nos cuentan la misma historia. Eh, mis hijos se empeñaron en tener al perro. Yo no quería, eh. yo yo perro, yo no quería, yo no quería. Si van a responsabilizar ellos. Ah, muy bien. ¿Qué edad tienen tus hijos? Eh, 8 y 9 años. Y se van a responsabilizar con 8 y 9 años, van a llevarlo al veterinario, lo van a vacunar, lo van a alimentar, siempre el perro se pone malo, van a salir por una urgencia, lo van a sacar 10 veces a la calle para que de hacer pis. Eh, no, no, hombre, no, no, eso no, eso no, eso los adultos. Pero entonces, y ahí nos encontramos la sorpresa desagradable de que el animal está mal atendido y, y no es feliz. O sea, que es una decisión que habría que tomarla con la máxima responsabilidad y con la cabeza muy fría. Y en ese caso, Laia, pues mejor un gato, ¿no? Un poco. <risa> porque el gato está y él hace su vida por la casa. O... Eh, bueno, eh, o a veces eh, se lo han impuesto un poco también, porque al final tenemos la como la idea de que el gato puede... O es más independiente, no necesita de tanto tiempo ni de tanto, no requiere de tantos cuidados y tampoco es así, requiere de unos cuidados diferentes, pero requiere de atención y de cuidados. Y también pasa lo mismo, queremos un gato que sea cariñoso con los niños, porque esta raza determinada pues es como más apegada a los niños, no, al final es un animal y necesitamos de una información para saber qué tipo de animal se eh, adecua mejor a nuestra forma de vida, a nuestro entorno, y, y la mayoría de la gente no tiene esa información, entonces ahí vienen los problemas. Laia, el gato parece tener un gran mundo interior. ¿Qué, qué piensa un gato? Si sí, sí es que piensa. ¿Es ah, cierto? Claro. Es, ¿Es cierto ese mundo interior? ¿El mundo interior a a que sí, a, a, a que, que, <risa> a que a, a, a, por lo menos desde, desde esa mirada totalmente profana que es la mía, el perro parece que es más extrovertido, más se relaciona más con, con sus cuidadores, con la familia, mientras que como decía hace un instante, no, el gato está ahí en su mundo, con sus cosas, mirando por la ventana, debajo de un algo está aburrido porque nadie le hace caso, pero el, el gato se relaciona con los humanos, lo que pasa que se relaciona de manera diferente que un perro, porque no es un perro, sus pautas naturales de comportamiento, su comunicación es diferente, con lo cual sí se relaciona, pero de otra manera. El problema está quizá en que no entendemos o no conocemos a los gatos, claro. entonces no sabemos relacionarnos con ellos o la creencia de que, no, no necesita tanto tanto cuidado, entonces no necesita tanto atención, no necesita tanto vínculo, entre comillas, porque ahí sí se genera un vínculo, porque hay una, una relación entre ellos no hay una convivencia, pero es como que le dejan más a su aire y el pobre está aburrido en casa. Eh, Carlos, ¿perros y gatos tienen que estar siempre a la gresca o realmente pueden convivir? Bueno, pueden convivir perfectamente. El, el problema es que perros y gatos son animales diferentes, con pautas de comportamiento y formas de comunicación distintas. Y claro, cuando llegamos el primer día, Toby, Toby, mira, te he un gatito, y lo ponemos en el suelo, pues sería la mundial, evidentemente. Pero <risa> presentándolos correctamente y enseñando. Bueno, al gato le tenemos que enseñar que esa bola peluda enorme no se lo va a comer, y al perro le tenemos que enseñar que ese pompón pues no es su merienda y tampoco es un amiguete con el que jugar como jugaría con los amigos del parque. Porque claro, si el perro ve al gato y dice ¡Hola amigo! Y se tira encima del gato, el, el gato puede jugar. <ríe> no cree que se lo va a comer, pero claro. si los presentamos de manera correcta y los enseñamos a relacionarse de manera adecuada, se llevan fenomenal. Tota, nuestra perrita, se lleva con los tres gatos que tenemos pues, ¿vale? inseparables. Eh, Laya partimos de esa idea de, bien, quiero poner un gato en mi vida. ¿Qué hago? ¿Compro, adopto o recojo un gato callejero? ¿Qué nos recomiendas? Pues depende de, de, la, de, lo que, de, de lo que queramos. Al final todo es información. Se pueden adoptar gatitos y se pueden salvar vidas, claro que sí, pero también hay determinadas razas que te aseguran cierto carácter, depende de las necesidades, que, pues, que tengamos en cada casa. ¿no? Sí. Hay gatos que tienen muchos problemas de comportamiento porque determinadas razas también son muy activas y quizá esa raza no es la adecuada para una familia en concreto. Entonces, depende de las circunstancias y teniendo la información necesaria, se tendría que hacer una elección mm, eh, coherente. Sí, pues, bueno, bueno. Luego, fijaos, fijaos también lo que sucede muchas veces respecto a lo que comentabas de, de recoger un gato de la calle. Muchas veces desde nuestra óptica humana recoger un gato de la calle es un acto de bondad. Estamos hablando <risa> del gatito, pero es que quizá el gato... Lo estamos siempre... secuestrando de su casa. Claro, el gato <risa> siempre ha vivido en la calle, claro. es feliz en la calle porque es lo que conoce y lo estamos secuestrando. Pensamos que el gato va a ser más feliz en casa y si el gato pudiera hablar diría, oye, mira, yo la verdad que en ese parque estoy muy contento, tengo refugio, cazo los bichos que quiero, estoy a mi aire y me acaban de encerrar entre cuatro paredes. Entonces... Muchas veces hay que intentar dejar a un lado eh, tanto azúcar. Es que los humanos somos muy sentimentales a veces y, y ser un poco más objetivos. Y es difícil, ¿eh? Porque con las mascotas se mezclan muchos sentimientos mm. y es difícil. Pero hay que intentar ser objetivos a veces. ¿Y, ¿Y con los perros, Carlos, qué hacemos? ¿Adoptamos o compramos? Pues lo mismo. Eh, vamos a ver, si una, si una persona eh, tiene una necesidad específica de un tipo de perro concreto, mm. por ejemplo, si yo necesito un perro para... Eh, trabajar eh, búsqueda de sustancias o rescate, o soy un loco de la agility y quiero un tipo de perro determinado porque me encanta la competición de agility, o necesito un perro para pastorear mi rebaño, o qué sé yo, tengo una finca y necesito un perro de guarda, pues ahí quizá deberíamos irnos a determinadas razas con sí. una genética determinada. Ahora bien, la persona que quiera un perrete de compañía eh, un compañero de vida para pasar tiempo con él, para hacer equipo, para pasarlo bien, pues perfectamente podrían adoptar, perfectamente hay muchísimos perretes en, en las perreras y en los refugios que están locos esperando una familia que los quiera y serían compañeros de vida ideales porque en realidad parece que hay una campaña como muy activista a la hora de no, no compres sino que adopta, eso tampoco es una solución bueno, es que al final nos vamos a los extremos, ¿no? Nos vamos a los extremos y nos vamos a, a los bandos de los buenos y los malos. Claro. Yo estoy a favor de la adopción y de hecho nuestra, nuestra organización colabora con varias protectoras ayudando a perros a adaptarse a sus nuevos hogares, pero también estoy a favor de la cría responsable. Es que yo no, no le veo ningún sentido a demonizar a los criadores responsables, no a los fundadores. No, o, o los juntagatos no a mi vecino Paco que cruza su perra con el, su primo y tienen una camada y los venden en anuncios o tienen que casi regalarlos porque no saben qué hacer con los perros los criadores de verdad que dedican su vida a seleccionar determinadas líneas de sangre a determinados individuos sanos, equilibrados, funcionales no hay que demonizar a esos criadores y se los demoniza, entonces nos vamos a los extremos adopción por supuesto y cría responsable también Hablábamos hace un instante de los de los vínculos distintos que tiene el perro con su dueño, por así decirlo, y el gato por su lado. Laya, el gato realmente tiene un, a ver, es, eh, quiere a su a su dueño. O lo que quiere es el confort y la seguridad que le da y la comida y con eso es como si fuera una, un amor así un poco interesado? Porque ese es el concepto que muchas veces tenemos del gato, ¿no? El gato no crea un vínculo con el dueño, sino que lo hace con, con lo bien que se, con lo gustito que se siente en esa casa. Eh, ten, también tendríamos que ver qué entendemos por querer, porque ni mm. perros ni gatos entienden el amor como lo entendemos los humanos se crea un vínculo evidentemente porque al final eh, con ese individuo con el que compartes momentos, compartes eh, las mejores actividades o las actividades que más le, gustas, le gustan, eh, le das de comer, le das refugio, le das seguridad, tanto perro como gato se va a generar un vínculo muy potente. Con el gato igual, o sea, yo tengo clientes, gatos que pasan olímpicamente de su dueño y otros gatos que nada más verle solo con uno de los de los de pues si es una pareja a lo mejor con ¿Cómo? uno de los de la pareja tiene un vínculo muy especial con el otro, ¿no? Y resulta que a lo mejor ese individuo esa persona es la que le pone de comer, la que, le da, la que juega con él, sí, la sí, no, que si sí, a no, lo mejor no, no, no. le dedica tiempo de calidad, <risas> a lo mejor incluso pues ahora que cada vez está más de moda pues le saca de paseo, al final le da eh, comparte las actividades favoritas con su gato y eso genera vinculación, tanto perro como gato se vinculan con el ser humano, otra cosa es... ¿Qué entendemos por querer? Porque a lo mejor ahí está el conflicto. Es que aquí rompemos el romanticismo totalmente. No sé, no sé si somos unos buenos invitados para este programa porque rompemos con todo, sí, que sí. con todo el discurso oficial. Pero en realidad, no es que mi perro me quiere, pero ¿qué es querer? Porque yo puedo entender el amor de una manera, vosotras de otra. cierto ¿Hay una vinculación especial? Por supuesto. Evidentemente. Evidentemente. Hay un nexo. Evidentemente. Pero el perro me quiere... Porque, porque sí, por arte de magia, o me quiere por todo, me quiere porque le pongo de comer, porque le proporciono seguridad, le proporciono un refugio, porque se lo pasa bien conmigo, pero igual que las personas. ¿Por qué mi mujer me quiere? Pues entiendo que mi mujer me querrá pues porque le proporciono cosas que a ella le gustan. Claro. Claro. Pero es que no precisam de magia. precisamente sí. al hilo de eso que estás diciendo, o sea, ese romper mitos, eh, aparecen la los títulos de vuestras obras respectivas. Haz equipo con tu perro. No hablamos de amor, hablamos de hacer un equipo, que es un poco de lo que se trata. Carlos Carrasco firma Haz equipo con tu perro y Laia Salvador, como experta en, en comportamiento felino, Haz equipo con tu gato. Ambas eh, obras están publicadas por plataforma editorial. Carlos, ¿por qué es tan importante la educación? A ver, la, la educación consiste en enseñar al individuo límites, normas para adaptarse a la sociedad en la que vive. Sí, Entonces, evidentemente, tenemos que educar al perro porque estamos introduciendo a un perro en un mundo, el mundo de los humanos, que no le es propio, con pautas de comportamiento totalmente distintas. Fijaos, si un, un perro para reconocer a otro le huele el trasero. Y eso es una práctica aceptada, pero si yo oliera al trasero a una señora en la calle, seguramente me llevaría, una denuncia, me llevaría una denuncia como mínimo. Entonces, yo tengo que enseñar a mi perro cómo comportarse en la sociedad humana para adaptarse a la sociedad humana. En la sociedad canina, que un perro muerda a otro en un momento determinado, sería totalmente lícito. En mm. nuestro mundo no, que mi perro salga a la calle y quiera morder a todos los perros, pues no, no sería muy lícito. Hay que educar al perro, igual que hay que educar a las personas. Es lo mismo. Porque no hablamos solo de educar a un perro, de adiestrar a un, puerto, a un perro, también podemos adiestrar a un gato, ¿verdad, Laya? Y educarlo, sí. ¿Y, ¿Y qué conseguimos? Porque tenemos muy claro que educando y adiestrando a un perro, pues en entiende ese mundo de límites, normas, etcétera. Pero, ¿y un gato? ¿En qué nos beneficiaría nuestra relación, nuestra convivencia con un gato si le adiestramos o le educamos o no? Pues hombre, pues la convivencia es mucho mejor, créeme, porque al final el gato también tiene que adaptarse a nuestra a la sociedad humana y tampoco tiene nada que ver con su hábitat natural, con lo cual él va a ser él va a ser un gato dentro de, de una casa que no tiene nada que ver con su mundo, entonces siempre van a chocar los eh, pues, comportamientos que el gato tiene con el ser humano, porque él se busca la vida, ¿no? Va, va a buscar lo que necesita, que se rasta el sofá que sí ahora te caza los pies, eh, entre otras cosas porque además el añadido que tiene un gato con un perro es que no sale de su cárcel, no sale de, de su casa. Un animal que además está, es un animal exterior, realmente es un animal que no ha nacido para vivir entre cuatro paredes. Entonces, todas esas pautas de comportamiento se exageran muchas, mucho más. Entonces, al final lo que tenemos que intentar es saber qué, qué tipo de, de animal eh, tenemos en casa para poder darle todo lo que necesita en cuanto a sus cuadros naturales de comportamiento y, como dice Carlos, también vive en una sociedad humana, con lo cual esto es una convivencia. Yo entiendo lo que eres, te doy lo que necesitas, pero tú convives conmigo y también necesitas unas normas y unos límites porque si no la convivencia al final no podría, no podría llevarse a cabo. Entonces a un gato también hay que educarle. También hay que enseñarle normas y límites aparte de entender lo que es y de darle lo que necesita, evidentemente. Y luego el adiestramiento, pues, hombre, a mí me parece una herramienta fundamental para poder ejercitar su mente, para poder comunicarnos de otra manera, para poder darle quizá, o cubrir quizá, eh, de otra manera, esas necesidades. Porque adiestrar y educar no es lo mismo. No. ¿En qué se diferencian? No. <risa> bueno, educar es eh, ayudar al individuo a adaptarse a una sociedad sí. concreta, límites normas, educación. ¿Sí? Y adiestramiento es enseñar a hacer cosas, ¿no? Pues del mismo modo que con nuestros hijos, deberíamos enseñarlos a dar los buenos días, pedir las cosas, por favor, y dar las gracias, sí. educación. Y en el colegio aprenden matemáticas, lengua, y en la escuela de música tocar el violín, adiestramiento, con los perros y con los gatos igual. Yo necesito un perro, un gato, que conviva adecuadamente conmigo y se comporte, y sea feliz y esté equilibrado. Y también necesito un perro que cuando lo llamo, acuda que cuando digo que se siente, se siente, porque a lo mejor necesito que se sienta antes de cruzar. Lo mismo, la a, a diestra a los gatos, que parece alucinante, pero es verdad, y los gatos se lo pasan pipa, pipa. Los gatos se lo pasan increíble haciendo ejercicios. ¿A que sí, sí <risa> y luego es, eh, a, a, a, también me, me es beneficioso en el día a día. Los tengo a lo mejor en el jardín y quiero que les ya muy bien. <risa> claro. Entonces... No solo es se lo pasan práctico, bien, claro. no solo, claro, no solo eh, pasamos tiempo juntos en vez de estar aburrido en el en, en un mueble viendo la, la ventana porque no tiene nada que hacer, mm. no solo cubrimos esa necesidad de, es un animal eh, cazador, con lo cual no solo tiene esa explosión física, sino que hace estrategias mentales, pues ejercito su mente, además le enseño comandos, tengo comunicación con él y, oye, en el día a día me viene bien porque <ríe> es algo práctico. Si necesito algo, pues si necesito llamarle, tengo la llamada <ríe> trabajada con el gato. Eh, ¿A un gato se le adiestra, le podemos adiestrar nosotros o tiene que ser un especialista? Nosotros lo que hacemos, o por lo menos como trabajamos en los adiestramientos, formar al guía. Al final el gato convive con, el, con, con, con su dueño, ¿no? Entonces, por mucho que lo adieste otra persona, sin que trabaja, no es el claro. dueño, no funciona necesitamos crear es, tener esas herramientas o eh, facilitarle, proporcionarle esas herramientas al dueño para que pueda comunicarse de manera eficiente bueno. con su gato. Y con, con los perros es igual, ¿eh? nosotros al final formamos al, al guía, le damos las herramientas, le mostramos el camino a seguir, pero en nuestra opinión es el humano el que tiene que recorrer ese camino con su animal, porque esto tradicionalmente con los perros pasaba, ¿no? Llevabas al perro a diestrar a un centro, sí. lo dejabas ingresado, te devolvían el perro programado como un ordenador a los 15 días y obviamente el perro a las dos o tres semanas no te hacía ni caso. Claro. ¿Por qué? Porque tú no has construido esa comunicación con él. En, en nuestra opinión, esto hay diferentes puntos de vista, ¿eh? uh -huh. en nuestra opinión, tiene mucho más sentido formar al guía y ir con el guía de la mano en ese camino, mostrándole cómo tiene que trabajar con su perro. Para vosotros... ¿Quién es el cliente? ¿El animal o el guía? El guía. El guía. Bueno, hasta ahora ningún animal nos ha pagado. ¿no? <risa> claro. claro, pero me refiero que vosotros con, con, con quien trabajáis realmente es mmm, enseñándole humano. Al, al humano. Formando al humano. Sí, Formando ¿Un, un poquito de atún un poquito de pavo el animal está encantado con nosotros un poco? Bueno, más bueno, bien pavo me entra la puerta y el animal debe pensar ya vienen estos dos hoy lo paso bien claro me pongo mora de chuches me voy a divertir pero no realmente con quien nos peleamos entre comillas sí. es con el humano Carlos, ¿existen perros peligrosos por predisposición genética de determinadas razas o son perros que no están bien adiestrados, educados? No sé qué palabra utilizar. Bueno, pues esto es un tema controvertido y aquí he tenido yo. Dosis de polémica, ¿eh? Porque yo si parece, hacemos alguna entrevista, eh, me caen hasta en el de identidad. <risa> eh, a ver, hay, se puede etiquetar a un perro por su raza. No, pero, pero, hay perros que tienen una genética determinada y que no son para todo el mundo hay perros que son de carácter combativo no es que sean agresivos pero son de carácter combativo porque es la selección genética que ha tenido uh -huh. y que coincide además con que se disparan emocionalmente y tienden a bloquearse entonces, ¿son perros para todo el mundo? no, son perros para un guía que tenga la formación, la experiencia el conocimiento y sobre todo que sea una persona responsable, que sepa lo que tiene entre manos Tota, mi perrita, en Staffordshire Bull Terrier. La podéis ver en nuestro canal de YouTube, dos alimentos, en la portada del libro. Bueno, Tota es famosa, es la más famosa de dos alimentos. Tota, eh, Tota no es una perra para todo el mundo. Si yo me voy de vacaciones y le dejo a Tota a mi madre y mi madre se va al parque y da suelta con un montón de perros que la están ladrando, y la están presionando, pues a lo mejor, pues a lo mejor Falta. mi madre se lleva un susto. Pero es que la perra es mala, no. ¿verdad? tiene un carácter determinado y necesita un guía determinado. Lo que pasa es que nos vamos a los extremos, o todos los perros son seres de luz que han venido al mundo a dar amor, <risa> o hay perros malditos que tienen carden en el infierno. Pues ni una cosa ni la otra, ni son sí. seres de luz, porque no lo son, las personas tampoco lo somos. ¿eh? Sí, así ni, ni, ni hay perros mal, malísimos y malditos, no. Hay perros que tienen una genética y un carácter determinado y hay que saber lo que uno tiene entre manos. Esto, que parece algo muy sensato, lo que estoy diciendo, a mucha gente le queda bastante mal cuando escucha esto. Y precisamente hablando de críticas, Carlos Carrasco ha recibido muchas en redes sociales por recordarnos que un perro no es un niño con pelo que ladra. Eh, ¿Qué nos está pasando? ¿Estamos perdiendo el norte en cómo tratar a los perros? ¿Estamos sustituyendo a los hijos que no tenemos por un perro que lo apañamos? ¿Qué está pasando? Estamos perdiendo el norte con todo. En general también sociedad, tiene razón, hay, es hay un nivel de tontuna general con todo y con los perros no podía ser de otra manera. O sea, ahora yo entiendo que a un perro hay que quererlo, evidentemente. El perro es un miembro más de la familia, sin ninguna duda. Y además, os diré algo, no sé si esto dice mucho en mi favor. A mí, cuando se me ha muerto un perro, lo he pasado muchísimo peor que cuando se me ha muerto un familiar. No sé si esto habla bien o mal de mí, pero bueno. lo digo así. Pero no pierdo de vista el perro es pues un perro, entonces la gente que va con el perro en un carrito de bebé con lacitos de colores, con ropita de bebé, a ver eh, eh, eso es malo para el perro, a ver, el perro no se queja no no puedo hablar, mm, pero sí. un perro es, es un perro y tiene necesidades de perro, entonces igual en lugar de tanto carrito y tanta mm, chorrada, pues lo que habría que hacer es levantarse una hora antes y se al el perro al campo, jugar con él, hmm. a atender a sus necesidades proporcionarle una vida feliz y luego, si quieres, le pones un lacito. Pero que, que la prioridad no sea pasearlo en carrito de bebé. Es que, yo creo que estamos perdiendo la cabeza. Pero bueno, en fin, mi opinión. A, a ver, un, un animal no se puede sentir humillación, pero de alguna forma ellos, son con, ellos no están a gusto con estas historias o... A ver, si a un si a un perro o a un gato lo habituamos desde muy chiquitazo ah, claro. a llevar ropa y lo habituamos a llevar complementos pues el perro va a ir bueno me va, a dar igual. va a dar igual el perro no entiende me han vestido el perro le da igual ahora cuando a un perro lo, le ponemos un vestidito un lacito lo llevamos en un carrito y todo el mundo cuando lo ves empieza a partir de risa y puedes ver en el lenguaje corporal del perro que no está cómodo, mm. con el, el, el lazo, la goma, el abrigo y no se mueve bien, no está cómodo. Hombre, no es que estemos humillando al animal porque no hay una, ¿Sí? no hay una intención por nuestra parte de voy a humillar al animal, pero que el, el animal se puede sentir humillado o algo parecido a lo que para el animal sería sentirse humillado. No mm. sé si el animal entiende el concepto de humillación. Pues hombre, el animal cómodo no va, desde claro. luego hablamos de llevarlos en un carrito, hablamos de vestirlo, de ponerle moños, pero también eh, eh, ponerle la calefacción, aire acondicionado, dejarle la televisión puesta para que se entretenga. Eso tiene algún sentido. A ver, si hacen 45 grados y tú animal va a morir, sí. dejar el aire. El aire la la calefacción claro. quizá. <ríe> si va a morir de frío, poner la calefacción. Para el... Es que nos vamos a los extremos el otro día con motivo de una publicación de una entrevista en la que comenté estas cosas. Salió un comentario, ¿no? Eh, pues, yo no estoy de acuerdo porque tengo un mini pincher, es un perro de pelo muy corto, y donde vivo hacen 20 grados bajo cero, y yo le pongo abrigo. ¿Acaso estoy humillando a mi perro? Pues no, evidentemente tú no estás humillando a tu perro, evidentemente. Otro decía, mi perro tiene 15 años, está a punto de morir y en sus últimos momentos lo saco con un carro para que vea el cielo azul. ¿Acaso lo estoy humillando? No, evidentemente no. En tu caso no, claro. pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que tiene un perro sano, joven, y que lo lleva disfrazado en un carro. Eso es natural. ¡No! ¡No, no lo es! ¡No, no nos volvamos no, no locos! ¡No lo es! Hmm. No. ¿Cuál diríais que es, tanto para perros como para gatos, el error más común por parte de los guías, le llamáis vosotros, propietarios como guías, le, le decís? ¿Cuál es el error más común que os encontráis con perros y con gatos? Con gatos la socialización, porque la mayoría de los gatos eh, pasan su primer año de vida en casa sin ver gente, sin ver otros animales, otros gatos, otra, eh, ¿En el mundo? Sí, siempre en su, en su casa, en su, en su burbuja, no salen nunca, no van al veterinario, no han ido nunca en coche, no han, no han entrado nunca en un transportín, no han venido visitas y luego se encuentran los problemas o no, no lo han cepillado porque no lo han necesitado, no le han cortado las uñas luego vienen muchos problemas, que si el gato es arisco con las visitas, que si el gato viene y no lo acepta, porque es entre comillas territorial, a lo mejor no ha visto un animal en su vida entonces ahí es donde casi siempre la mayoría de mis casos son un problema de socialización entre, entre otras cosas, como por ejemplo no darle las no cubrir sus necesidades está como una moto porque no le dan ejercicio físico claro. y mental ese por mi parte, esos son los problemas más sí. comunes y yo, luego lo somatizan con mucho estrés al final el, el estrés lo somatizan de diferentes maneras porque si te cazo los pies, que si te, me veo por aquí, que si no sé, hay algunos que se autolesionan déjame comer, comen me, huyen toda, me la huyen toda la noche entonces muchas veces eh, rascas un poquito y el problema está ahí claro, claro, y sí, Carlos, ¿los perros? sí, y en perros quizá Confirmar la excitación constantemente. La gente se relaciona con los perros así. ¡Tavi, perrito, perrito, perrito! Todo el mundo excitación, excitación, el perro como una moto. Y la falta de coherente. O sea, realmente, si todo el mundo. Esa me la aplico también, la falta de. Esto, si, si, lo escucha, si lo escucha mucha gente este programa, nos, tenemos que cerrar el chiringuito. Pero si todo el mundo se relacionara con sus perros y con sus ratos también, desde la calma absoluta, y fuera 100% coherente. Tendríamos que dedicarnos a otra cosa Aquí volveríamos otra vez al, al tema anterior, ¿no? Que entendemos, como, o, ¿Qué entendemos por querer? Porque muchas veces claro. pensamos que vienen a recibirnos como una moto y súper excitados y no es amor, es excitación. O el gato no viene tan excitado, viene, se ronronea, algunos sí, ¿eh? Que incluso rascan compulsivamente y se pegan cabezazos contra la pared y eso no es que me quiera más. Que estás es que está citado algo, algo le está pasando y no estamos cubriendo esa necesidad, efectivamente. Muchísimas gracias, Carlos Carrasco, por invitarnos a hacer equipo con tu perro. Bueno, con tu perro no, con nuestro propio perro. Y Laya Salvador, por lo mismo, por hacer equipo con tu gato. Muchas gracias por um, ofrecernos otra mirada distinta de lo que son las mascotas. Nosotros que nos dedicamos a un programa de, de familia en la cual muchas familias o han caído en la tentación o están rondándole la idea de ¡Ay, qué mono tener una mascota en casa! Bueno, pues nos habéis planteado la otra el otro punto de vista que sí que es muy valioso. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. A vosotros por dejarnos estar aquí. Por Florita. supuesto. Claro. Gracias. Sí, gracias. El dolor que Laura Vidal sintió al perder a sus animales le ayudó a encontrar su misión de vida, acompañar a otras personas a sobrellevar este duelo. Con la intención de sobrellevar ese dolor, escribió su primera obra, Espérame en el arco iris, y a la vista de la acogida nació su segundo libro, Cuando ya no estás, publicado recientemente por la editorial Vergara, en el que entrega apoyo a quienes han perdido a su animal de compañía y no encuentran en su entorno la ayuda que necesitan. Laura, ¿hay alguna diferencia entre el duelo por un una persona y el duelo por tu animal de compañía? Pues la verdad es que no hay mucha diferencia. Sí que es verdad que hay cosas que pueden ser diferentes, como por ejemplo, como hablábamos al principio, ¿no? Esa comprensión que vas a tener en tu entorno va a ser diferente. Y otro punto que es bastante complicado es el sentimiento de culpa, que se da siempre en el duelo por los animales. Muchas veces viene porque la persona ha debido tomar la decisión de eutanasiar a su compañero. Pero pero estamos hablando de, o siempre tenemos en la idea de cuando tenemos un duelo animal, nos referimos a nuestro gato, a nuestro perro. Pero también podemos sufrir por la pérdida de nuestro periquito y de nuestro pez. Por todo, por todo. Todo animal que haya sido importante para nosotros. Al final, eh, el duelo lo que lo va a marcar es esa importancia de vínculo. Hay una persona que puede hacer un vínculo muy especial, por ejemplo, con un conejo. Eh, hay varias personas que me han contactado precisamente por duelos por conejos. Incluso llegó una chica a escribirme por un duelo por una iguana. Las personas que sufren ese vacío cuando muere su animal de compañía, ¿qué es lo que más demandan? ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo que te trasladan? ¿Qué necesitan realmente? Sobre todo comprensión, empatía y sentir que hablan con una persona que les entiende. Como decíamos, ¿no? como no te validan el dolor las personas de tu alrededor, pues al final lo que tienes es esconderlo, incluso avergonzarte de él. Y el duelo, como muchas eh, cosas en la vida y muchas emociones que se despiertan, lo que necesitamos es compartirlas, ponerles voz, sacarlas fuera de nosotros. Y esto es lo que demandan las personas que están pasando este duelo. Poder hablar eh, sin juicios, sin una persona que les diga, pues solo era un perro, solo era un gato. Mm, claro Imagínate, como decías, en el caso de un periquito, no es que directamente se ríen de ti, en, en tu cara, ¿no? como si dijéramos. Entonces, eh, sentirse en un espacio seguro donde no se las va a juzgar, y se las va a entender y se les va a decir, es válido que te sientas así, es normal que te sientas así. Eso es sobre todo lo que necesitan. ¿Qué consejo le darías a alguien que, bueno, o su mascota acaba de fallecer o ve que le queda muy poquito muy poquito tiempo con él? ¿Cómo le sugerirías que empezara a hacerse la idea o afrontar esa realidad que va a ser despedirse en un momento dado? pues esto es súper, súper importante, porque al final no tenemos cultura de duelo, ya nos pasa ¿no? que huimos de, de todo lo referente a la muerte y al duelo, mm -hmm. Y no nos neguemos que, que es algo que va a suceder sí o sí. Siempre vamos a tener duelos en nuestra vida y cuando la compartimos con un animal, pues sabemos que va a pasar porque tienen un ciclo de vida mucho más corto que las personas. ¿Qué es lo que hacemos? Eh, darle la espalda a esa realidad, ¿no? Negarla. Incluso muchas personas que te dicen, no, no, yo no quiero saber nada de este tema, yo, esto no va a pasar. O sea, es como ponernos un muro, ¿no? A nosotros mismos para no aceptarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ese momento llega es como si nos arrollara un tren a toda velocidad, ¿no? Claro. No sabemos qué hacer, no estamos preparados, eh, ni siquiera sabemos por lo que vamos a pasar, ¿no? Por eso la importancia de prepararse. No hay que esperarse a que el animal fallezca, o incluso con una persona, ¿no? No hay que esperar a tener un duelo para acercarnos a la cultura de duelo, ¿no? Simplemente saber cómo es un duelo, qué fases vamos a experimentar, qué cosas son normales o no, porque al final a mí me escriben muchas personas y me dicen, es que me siento enfadada con el mundo. Y esto no es normal, ¿no? Yo le digo, sí, hay una etapa que es la etapa de la rabia o de la ira, en la que es normal sentir enfado. Ah, vale, es que uf, me, creía, me estaba volviendo loca porque no sabía que esto era normal. Claro, se supone que tengo que estar triste, no enfadada, ¿no? Claro, pero al final el duelo, yo digo que es un laberinto. Hmm. Es un laberinto porque nos encontramos perdidos, eh, tenemos que dar muchas vueltas, buscar la salida, eh, meternos por muchos callejones, volver hacia atrás. Y entonces saberlo de antemano ya es una gran ayuda. Hablas de esas fases del, del duelo ¿Cuáles serían? Pues mira, en principio eh, Suele ser una fase de shock Que es eh, esos primeros momentos En los que no nos creemos No somos capaces de procesar Qué es lo que ha pasado, ¿no? Que de repente eh, nuestra vida ha cambiado sí. y ese ser que ha estado a nuestro lado 12, 15, 10 años durante todos los días, claro. pues de repente ya no está más, ¿no? Y eso eh, al cerebro le genera ese shock. Después viene eh, la negación o negociación. Aquí aparecen los y si. Y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto otro, y si lo hubiera llevado a otro veterinario. Claro, claro. Como decíamos, eh, la gente de alrededor te dice no pienses en eso, ¿no? No pienses en eso que te hace daño. Pero la persona en duelo necesita dar todas esas vueltas para llegar a entender que lo que ha pasado al final pues, era lo único que podía pasar, ¿no? porque es lo que ha sucedido. Después viene la etapa, la etapa de la rabia, que, que es una emoción que nos da como un motor, nos hace ir hacia adelante... Mucha gente se agarra a esta etapa, se enfada con el mundo, con el veterinario, con el vecino y, eh, en último momento, con nosotros mismos. Ahí es cuando viene la culpa. Se agarran a esta etapa para no pasar a la siguiente, que es la etapa de la tristeza, que es lo que todos eh, tenemos más asociado al duelo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Esa depresión eh, que no es clínica, no, simplemente un estado de tristeza. Hmm. Y al final, después de transitar todo esto, que parece muy fácil pero es muy difícil, pues es cuando vemos la luz al final del túnel y llegamos a la etapa de la aceptación, que es eh, aprender a vivir otra vez sin eso que nos falta ¿no? y que tanto nos aportaba. Porque esas etapas las vamos a pasar sí o sí. No todo el mundo las pasa, eh, no todo el mundo las pasa en el mismo orden, y los duelos no son matemáticos, ¿no? No claro. es ¿He salido de una? Bueno, ya está, ¿no? ha salido de una, luego vuelves, digamos que es como una montaña rusa, ¿no? Pero sí que se suelen dar en todo el mundo en mayor o menor medida. ¿Qué me puede hacer darme cuenta de que este duelo no lo estoy llevando yo muy bien? Pues mira, el duelo es un camino, ¿no? Como te decía, es un laberinto. Entonces tiene que cambiar, tiene que eh, mutar tenemos que sentir cosas diferentes. Hay personas que me escriben y me dicen, es que llevo dos años sintiéndome así. Bueno, ¿esto no ha cambiado nada en dos años? No. Pues entonces es que no estás andando el camino. Estás parada en el camino, pero no lo estás andando porque no está cambiando nada ¿no? a, a tu alrededor ni dentro de ti. Entonces, eh, sentir que hay algo que no llegamos a superar, que nos encontramos en el mismo punto y que no avanzamos. Eh, todo esto nos haría sospechar que lo que estamos es viviendo un duelo cronificado, que uh -huh, se llama. Un duelo que no avanza y que, por lo que sea, algo se nos ha quedado ahí. Y es cuando lo ideal es pedir ayuda. Porque a esa etapa eh, no ideal, sino final, que es la resignación, no vamos a llegar. No. Nos quedamos en, en bucle en alguna anterior. Cuando fallece un ser querido, mmm, realizamos una serie de... Eh, actos o despedidas Hacemos un velatorio Hacemos una misa, le enterramos Hablamos de ello ¿Sería sanador para alguien que ha perdido su mascota Hacer algún tipo de, de, de No sé Ceremonia de despedida 100% sí los rituales, las ceremonias, como tú has dicho, existen desde hace millones de años, Cierto. desde que éramos eh, hombres y mujeres de las cavernas y existen por una razón y es precisamente que ayudan al cerebro a aceptar lo que ha pasado. Si a ti, eh, que es lo normal, lo que suele pasar, ¿no? Fallece tu animal y a la hora estás en el trabajo como si nada hubiera pasado, no has tenido ese tiempo de asimilar la pérdida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que viene esa etapa de negación, esto no es verdad, esto no ha pasado, esto no ha sucedido, no me lo puedo creer, que se va a hacer mucho más larga. Además, las ceremonias tienen un aire de como de dejar ir, ¿no? Como de, no sé, de, de abrir la mano y soltar. Y soltar sí. Al final, eh, si no lo hacemos, pues nos quedamos ahí, con eso cogido. Mucha gente no lo hace incluso por vergüenza es que me da vergüenza hacer esto por un animal, es que si la gente ya se está riendo de mí porque estoy mal, pues tú imagínate inv invitarlos a, a un velatorio, ¿no? Pero al final no es algo que por regla lo tengas que hacer con todo el mundo, sino compartirlo pues, con los miembros de la familia, con algún amigo que te entienda y hacer algo. Por ejemplo, ¿qué que sería mmm, reconfortante para mmm, despedir o soltar o dejar partir a nuestro compañero? Pues mira, eh, aparte de como dices, ¿no? Darte tu tiempo. Eh, en el momento, por ejemplo, de la eutanasia, muchas personas se ponen nerviosas, se van enseguida. Yo siempre recomiendo estar allí, darte un tiempo, eh, si pueden ser unas horas para eso, ¿no? Llorar, aceptar, asimilar. Y luego, algo que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, escribirle una carta que la gente eh, de la familia, no, los que mm -hmm. quieran participar, escriban una carta, suelten sus sentimientos ¿no? hacia su animal y un día, que no tiene por qué ser el día que ha fallecido, a la semana o al mes, se junten, vean unos, unas fotos, unos vídeos, lean cada uno su carta no, y hagan pues ese pequeño ritual de, de despedida y de asimilación. La pérdida de nuestro compañero de vida en sí ya es complicada, pero además se suma si no se vemos obligados a eutanasiarle. ¿Qué, ¿Cómo podemos afrontar esa situación tan complicada? Porque al final soy yo quien decide eh, hasta aquí y hoy se va. Ahí está la gran diferencia entre el duelo por una persona y el duelo por un animal. Porque, claro, primero es que tú decides, segundo es que ellos no hablan. Ajá. Entonces, siempre queda esa duda de... ¿será que él querría? ¿será que él querría luchar más? me habré equivocado, ¿no? Y ahí viene ese gran sentimiento de culpa que solemos arrastrar en el duelo y que yo digo que es como una bola de metal de esa que te ponen a los presos a los, en sí. los pies sí. y lo que nos va a hacer es avanzar más despacio. Yo creo que siempre debemos aceptar y hablar con nosotros mismos de decir que hemos hecho lo que hemos podido en el momento que estábamos viviendo ¿no? y no autoexigirnos la perfección. Es que podría haberlo llevado a este veterinario, es que luego descubrí que cualquier cosa. ¿no? Creo que saber que lo que hemos hecho es desde el amor y, al final, cuando un propietario, un, la familia ¿no? de un animal decide la eutanasia pues creo que es el acto mayor de amor que puedes hacer por alguien que quieres, ¿no? Ahorrarle un sufrimiento cuando ya no hay nada más que se pueda hacer y preferir sufrir tú y sufrir esa despedida antes que él sufra, ¿no? Así que creo que es el, el acto de amor en mayúsculas. Claro, porque luego ahí ves a... a... No sé, en mi mente ahora me ha venido la imagen de una la típica señora mayor con su perro, que está más mayor que ella todavía, que va a, a, a duras penas, que lo lleva en un carrito porque el pobre no puede andar. Y muchas veces piensas, dices, ¡ay pobrecillo, déjale marchar! ¿Es egoísta por nuestra parte agarrarle a la vida y no ser a, ofrecerle esa muerte digna que supone la eutanasia? Pues depende de las circunstancias, sí. Eh, aquí hay que ver que, por ejemplo, la vejez no es una enfermedad. Hay muchas personas que, ay, es que mi perrito está muy viejito. Bueno, no, no es una enfermedad, ¿no? Eh, claro, sí. Habrán animales que quieran vivir su vejez, igual que las personas, aunque no puedan andar o aunque tengan sus limitaciones. Pero sí que hay, hay, es verdad que hay una parte de animales que están sufriendo mucho, que lo están pasando muy mal, que tienen mucho dolor. Y eh, ahí creo que sí que es sano ayudarles a, a dar ese paso y ayudarles a partir, sobre todo eso, ¿no? Cuando están sufriendo. Con lo cual tú apuestas porque si no hay sufrimiento podemos sí. mantener ese, ese acompañamiento ¿no? hasta que sí. sea su hora. Muchas personas llenan el vacío que supone la pérdida de su compañero simplemente rápidamente adoptando un nuevo animal. ¿Eso es recomendable o, o consideras que sería preferible darnos un tiempo? Lo mejor es darnos un tiempo. Muchas de las personas que hacen esto lo que buscan es una tirita estapar un dolor de un duelo con otro, algo que también se hace mucho en el caso de los niños, ¿no? Al niño se le muere el háster y rápidamente vamos a comprarle otro sí, igual sí. pues el mensaje que estamos transmitiendo es que la vida no es importante, ¿no? que es reemplazable Ay, y, que, y que podemos cambiar uno por otro. Que el niño llore, igual que nosotros, ¿no? Llorar, pasar el duelo, no nos va a matar. Lo que va a hacer es enseñarnos. Y si haces eso, pues le estás quitando a tu hijo una lección muy importante que hará que el día de mañana sepa gestionar los duelos mejor. Así que lo ideal es pasar el duelo... Eh, curar nuestras heridas y una vez curado, a volver a abrir el corazón a un nuevo animal. Una vez que hayamos llegado a esa etapa de resignación, ¿no? Sí. Desde, bueno, pues hemos aprendido, hemos disfrutado y le hemos dicho adiós y estará donde, donde estén los, las mascotas. ¿no? Además, es que ese duelo nos va a ayudar en los futuros duelos. Si claro. ese duelo no lo vivimos y lo tapamos con un nuevo Uf. animal. Cada vez que nos pase vamos a necesitar ir tapando, tapando, tapando, porque nunca vamos a vivir lo increíble de los duelos, y por eso le digo a la gente que se acerque a la cultura de duelo y muerte, es que lo que aprendemos en uno nos va a servir para toda nuestra vida. Para muchos niños su primer contacto con la muerte es precisamente con la despedida de la mascota de la familia. Sí. ¿Cómo nos recomiendas gestionar ese momento de explicarle a nuestros niños o no, no explicarles que está viendo al pobre perrito hámster, pongamos, o sí. periquito, ahí el pobre que ya no pía? pues como te decía, eh, podemos verlo como una oportunidad. Una oportunidad para enseñarle a nuestros hijos eh, qué es la muerte. Siempre digo que, bueno, dependiendo de la edad, obviamente. Sí, por supuesto. Ad adaptándolo a su, a su edad. intelecto o su capacidad, sí, ¿no? Sí, pero por ejemplo intentar no usar metáforas, intentar ser sinceros, intentar eh, explicarle la verdad, ¿no? que el animalito se ha muerto, porque los animalitos, igual que las personas, tenemos un ciclo de vida. Aquí ya también entrarían en las creencias de cada uno. Si creemos en el cielo, si creemos en, en otro tipo de cosas, pues transmitírselo al niño y decirle que está bien llorar. Como decíamos, igual que las personas mayores, ¿no? Hay que validar su dolor y hay que mm. decirle, mm. es normal que llores, es normal que pases una temporada triste, no pasa nada... Quiero que sepas que puedes hablar de tu hámster o tu periquito siempre que quieras, que los papás te van a ayudar y te van a escuchar. Y dentro de un tiempo vamos a tener otro animal que va a ser otro animal diferente, que no será el que se ha muerto y, y con el que podrás volver a jugar y volver a ser feliz el tiempo que esté con nosotros. Imagino que al, al hilo de tu primera obra, que es de, de Espérame en el arco iris, que la escribiste con intención de sanar tu propio, tu sí. propio duelo... Y, y esta última, imagino que te hayan llegado testimonios de, de relaciones de, de decenas de años con, con sus perros y sus gatos y vínculos únicos. ¿Hay alguna que especialmente te haya llamado la atención? Bueno, imagino es que, que tantas, ¿verdad? Tendría tantas. Además, yo trabajo acompañando a personas en duelo por sus animales, o sea que al final claro. trabajo mano a mano con, con muchísimas personas que lo han pasado. Y bueno. Sí que hay algunas, ¿no? Que te voy a decir, una de las que me escribió era una chica, por ejemplo, con la que hice el acompañamiento, que tenía muchos problemas de adicciones, que eh, años de psicólogos no habían conseguido eh, ayudarla, y cuando falleció su animal, pues claro, ella contactó conmigo y me dijo, es que mi animal lo era todo para mí, entonces tengo miedo ahora de recaer, Recaer. Mm. Bueno, ella seguía, ¿no? No había conseguido ah, no, salir, sí. tengo miedo de que se me vaya de las manos y acabe eh, yéndome con él yo también, ¿no? Entonces, enfocamos su, su caso, su duelo, en seguir todas las enseñanzas que su perro le había dejado, ¿no? Eh, vivir el presente, disfrutar de la naturaleza, ser la mejor versión posible y que todo lo que ella consiguiera iba a ser en memoria de su perro, en homenaje a su perro. Y es increíble porque esta chica recondució su vida totalmente. Eh, dejó sus adicciones, se puso a estudiar de nuevo, cómo el amor por su perro fue capaz de hacer... Eh, un milagro, ¿no? Casi. Cosa que años de psicólogos y terapias no había conseguido. Y fue el amor por su perro y el querer que, que esa relación la hiciera mejor persona lo que consiguió pues que cambiara completamente su vida. Y hablando de vida, tú has pasado de ser técnico veterinario, que sigue siéndolo, pero no ejerces como tal, a hacer acompañamientos de duelo. ¿En qué consiste? ¿Quién llega a ti? ¿Cómo llega a ti? ¿Y de qué forma le ayudas? Pues mira, llegan dos perfiles principalmente. Los que su animal acaba de fallecer que vienen, obviamente, ¿no?, hechos polvo, claro. eh, te mandan un email a las 3, a las 5 de la mañana, desesperados, llorando y, y, y que se creen que se van a morir, ¿no?, del dolor. Y luego el otro perfil es gente que me escribe que sus animales han fallecido hace años, pero no han llegado a superarlo. Aquí hace mucho daño ese refrán de el tiempo lo cura todo. La gente se cree que dejando pasar el tiempo se va a curar y, como decíamos, no. Se infecta. Sí, hace falta esa gestión emocional sí, para curarlo. Entonces... Esos serían los dos perfiles, ¿no? Esa gente de, que acaba de pasar y la gente que lleva tiempo. Y al final lo que yo hago es acompañarles en ese laberinto, estar a su lado, darles algunas herramientas, mostrarles un poco por dónde tienen que ir, siempre desde el respeto y cada uno a su ritmo. Y eh, es increíble, ¿no? Porque a veces, como te decía, simplemente el estar a su lado, escuchar, sentir que tienen a alguien con quien hablar, eh, hacer algunos ejercicios, pues... Hay personas que tienen un cambio en un mes que no han tenido en tres años o cuatro claro, años. Cuando se han quedado anclados en alguna sí. de esas etapas que no resuelto. En el fondo estamos hablando de duelo, pero duelo de pareja, duelo de trabajo, de duelo de una pérdida tanto de un animal como de una persona. No, Como tú bien dices, es que no estamos preparados para, para despedirnos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, vivimos de espaldas a eso cuando yo creo que es todo lo contrario. Hay que vivir de cara a eso. Mm. Primero, porque te hace valorar más cada minuto y cada segundo. La gente se cree que acercarse a la muerte y al duelo te va a hacer, no sé, más depresiva, por decirlo de alguna forma, y es al revés. Te hace valorar más la vida. Y luego por otro lado, por por eso, no, por tener esas herramientas para cuando llegue el momento saber, por lo menos. Eh, si lo que estás viviendo es normal o no, porque hay gente que me dice, es que me estoy volviendo loca, es que esto no es normal, ¿no? Están completamente asustados y hay que darse cuenta que, que los duelos nos van a acompañar toda la vida. Como decías, al final, incluso perder un trabajo puede ser un duelo, ¿no? O, o divorciarte. Uh -huh. Uh -huh. Sin, sin oscuridad no hay luz y sin muerte no hay vida, ¿no? O sea, habría otra cosa distinta. Cuando ya no estás es el título de tu obra. Pues muchísimas gracias, Laura Vidal, por, por acercarnos a, a esa realidad que es que hemos estado muchos años con nuestro animal de compañía y se merece y nos merecemos una despedida digna. Así que Así muchas es. gracias por, gracias por planteárnoslo esta un mañana. Un placer. Gracias. El filósofo Schopenhauer sostenía que la compasión por los animales está íntimamente relacionada con la bondad del carácter y por eso quien es cruel con los animales no puede ser considerado un buen hombre. En el programa de hoy hemos descubierto que los animales son sensibles, inteligentes, divertidos, entretenidos, seres inocentes que merecen ser cuidados al igual que hacemos con los niños. Así, de la mano de Laura Vidal hemos descubierto el dolor que sienten muchas personas por no poder manifestar su tristeza cuando muere su mascota. ¿Y por qué? Pues simplemente porque socialmente no está, visto, no está bien visto. Laia Salvador nos advierte que muchas personas quieren un gato en su vida, pero todavía es que no lo saben, porque cuando conocen cómo son realmente los gatos ya no pueden vivir sin ellos. Carlos Carrasco nos recuerda que un perro no es un niño con pelo que ladra y que humanizando a las mascotas solo les estamos infringiendo dolor. Muchísimas gracias Laura Vidal, Laia Salvador y Carlos Carrasco por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Gracias a los tres y, y como no, gracias a usted que nos escucha fiel cada semana. Desde luego, Gandhi lo tenía clarísimo. Para él, la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en la que trata a sus animales. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos. <risa>